Luisa Fernanda es una comedia lírica en tres actos del compositor Federico Moreno Torroba y los libretistas Federico Romero y Guillermo Fernández Sol, estrenada el 26 de marzo de 1932 en el Teatro Calderón de Madrid. Estamos en los últimos años del reinado de Isabel II, y la sociedad está dividida. En la Plaza de San Javier vive Don Cielito, funcionario y monárquico de principios, junto a su hija Luisa Fernanda, que está enamorada de Javier Moreno, un antiguo mozo de la posada, de Mariana que, desde que ascendió a coronel, la tiene abandonada. En dicha posada se hospedan el rico extremeño Vidal Hernando y Luis Nogales, un revolucionario clandestino que ha hecho amistad con Aníbal, el mozo del local. A Vidal le gusta Luisa Fernando, pero ella dice tener el corazón ocupado por otro querer, el de Javier. No es... la duquesa Carolina, que, sabiendo la que se está armando, atrae a Javier para que se una a la causa monárquica. ¿Que Javier va con los monárquicos? Pues yo con los liberales, Debió pensar biopensabilidad, con tal de estar en el bando contrario al de su enemigo de amores. Comienza el segundo acto en la verbena de San Antonio, donde Vizcoporras, Mariana y Rosita tienen montada una mesa petitoria. Sí, una mesa para recaudar dinero. Se monta una buena fiesta y se reúnen grupos de jóvenes que buscan pareja, o lo que surja. Allí que aparecen juntitos la duquesa Carolina y Javier. Mariana, con lo cotilla que es, no podía dejar pasar la oportunidad de contárselo a Luisa Fernanda. que se pone? La duquesa, que es muy pilla, intenta cortejar a Vidal para sumarlo a su bando. Además, viendo que se está recaudando poco dinero en la mesa, decide subastar un balón. Yo señora, doy cincuenta. farda de rico y se lleva al baile ofreciéndoselo posteriormente a Javier como una humillación máxima. Como no podía ser de otra manera, la guerra está servida. Unos días después hay un estallido revolucionario y Nogales, Aníbal y Vidal Hernando, que van de la parte liberal, terminan perdiendo. Apresan a Nogales, que se erige cabecilla para salvar a Vidal. Luisa Fernanda ve a Javier abrazándose con la duquesa. Eso y la valentía de Vidal hacen que quiera casarse con él y se larguen a tierras extremeñas. Finalmente, la revolución triunfa. La reina ha sido destronada. La duquesa se exilia a Portugal y de Javier. de Javier no sabemos nada. En una dehesa de la Extremadura están Vidal Hernando y Luisa Fernanda. A puntito de casarse. ¿Y quién aparece? Efectivamente, Javier. Aunque Luisa Fernanda. Tiene su palabra de casarse con Vidal, este se da cuenta de que su amor nunca será tan fuerte y renuncia a él para que Luisa Fernanda y Javier sean felices juntos. Ah, sin mi